Bueno, pues vamos a llamar a crear una entidad, ¿no? Por ejemplo, ManEntityCreate, ¿sí? Y si lo escribo bien, mejor. De momento la creo y no voy a hacer más nada. Quiero decir, ¿sabéis que crear una entidad es reservar un nuevo espacio en mi array de entidades? Ya tengo todo el espacio de array de entidades, pero yo lo que digo es, no se está usando ninguna. Ahora se está usando una y el siguiente libre para usar es las demás. Y como se está usando una, cuando llame a los for all, sabe que estoy usando una y la recorre. Que de momento esa entidad ni la lleno ni nada, la recorro, pero es que claro, como en el one entity no hago nada, con esa entidad pues tampoco pasa nada, es solo para probar. Así que pongo mi recode con doble ampersand y así si ensambla, pues lanzamos. ¡Magia! magia Ya tenemos un, un guerrero, ¿vale? Tenéis que verlo en movimiento, porque si no, no entendéis que esto de aquí es un escudo que lleva en un lado, esto es una lanza, este es la carita y tal. Hay que verlo en movimiento, ¿vale? Si queréis verlo en movimiento, ponéis Gauntlet 2 Amstrad CPC y veis, porque son los sprites del Gauntlet, básicamente. ¿Alguno quiere verlo ya? Vamos a ver cómo es. Es el Warrior. ¿Vale? Bueno, esto está bien, pero yo quiero que lo que se dibuje sea mi entidad. ¿Sí? Quiero dibujar mi entidad donde esté posicionada. Pero ahora para dibujar mi entidad, que serían lo que iba a hacer con dianas y cosas de este estilo, ¿verdad? Eh, la cosa es que para dibujar mis dianas y mis entidades tengo que crearlas y mis dianas y mis entidades necesitarán información, ¿vale? Eh, esa información la tengo que poner, como decía antes, en mi entities.h.s. Porque yo tengo que definir un tamaño de entidad para que para cada entidad yo pueda guardar su información. Si no, ahora mismo solo tengo un byte para cada entidad y no tienen nada las entidades. ¿Qué, va, qué necesito en mis entidades? Para empezar, para poder pintarlas en sitios. Una posición, ¿no? Tendré que poner un X y un Y. Vale, pues voy a definir unas constantes. Yo tengo el eType, que es el byte cero de mi entidad, es el tipo. Entity type. A continuación hago un x, que la posición x de la entidad será el byte 1, porque mi tipo ocupa un byte, que es el byte 0, y en el byte 1, que es el siguiente, es donde pongo x. Ahora quiero la y, pues lo mismo, Uy, esto no, pongo el byte 2, ¿sí? Y ya está, me estoy definiendo constante Estas constantes me servirán luego para no tener que poner 1, 2, 3 a mano, sino que voy a poder poner x, y además así sé lo que estoy cogiendo. Eh, ¿Cuánto ocupa ahora mi entidad? tres bytes, ¿no? ¿Un byte para cada una de esas cosas? Pues cambio el size of entity y pongo 3. Entonces ahora cuando cree mis entities ya me va a reservar 3 para cada entidad. Tengo 15, pues estoy reservando 45 bytes para mis entidades. Vale, de momento no me voy a ocupar de los bytes de los bits por sistema, seguiré recorriéndolas todas por el momento, luego ya me ocuparé de eso. Ahora que tengo eso, voy a tener que definir entidades, porque yo el, el man entity create me hace un espacio en el vector de entidades, en el array, donde ya tengo una entidad, que esa, esa está reconocida como entidad viva, que ahora mismo los sistemas las recorren, pero le tengo que poner datos a esa entidad. Mi man entity create si voy a al manEntityCreate create me dice que me va a guardar a la vuelta, es decir, al terminar de llamar a manEntityCreate, create, yo voy a tener en D un puntero a la entidad. Es decir, él reserva un espacio en el vector de entidades, en el array, y me devuelve el puntero a ese espacio en el array que yo acabo de crear. Y en BC el size of E. Esas dos cosas están así puestas al volver de Man Entity Create. Si yo ahora quiero rellenar los datos de la entidad, es decir, me ha reservado el espacio, pero con datos random, lo que hay ahí. Yo quiero ponerle, por ejemplo, una X y una Y fijas, concretas. Yo ahora puedo poner eh, en A un valor, ¿vale? Yo podría hacer esto. Yo puedo poner en A un 5 y ponerlo en D. Y si hago esto, ¿qué estaría yo cambiando ahora mismo? El tipo, porque es el primer byte. O sea, yo tengo un D apunta al principio de la entidad al primer byte. El primer byte es el tipo. Con lo cual acabaría de meter un 5 en tipo. que Como esos son bits, significará lo que sea, son dos bits activados. Me lo acabo de cargar, ¿vale? Si yo quiero cambiar la X, puedo hacer así. Incremento D. Y entonces ahora está apuntando al byte 1. Y por tanto cuando meta el 5 eso es la x. Y ahora puedo hacer otra vez un inc. Meter un 7 y lo meto en la y. Pero esto. Esto es feo. Porque y si ahora como estoy todavía en desarrollo. Resulta que me voy y cambio mis constantes de entidad. Y deja de ser la x el primer byte y pasa a ser otra cosa. Entonces todo el código que yo haya hecho así. Se va a la porra. No sirve para nada tirado a la basura vamos a buscar una forma mejor para empezar de inicializar las entidades que no sea ir a mano metiendo uno a uno sino la forma más fácil de iniciar las entidades es tener yo una plantilla con los valores y copiarlos todos o sea si yo quiero una entidad yo sé que mi entidad, por ejemplo me voy a crear aquí una etiqueta y yo pongo temp entity, una etiqueta y entonces pongo .db o sé sea que primero va el tipo, ¿no? Las entidades, primero pongo el tipo de entidad. Y yo aquí en mis tipos, pues eh, tengo un tipo default, que es una constante, ¿no? Pues le puedo poner default. Y ya está, eso será lo que vale entity default, que es ff. Podría poner ff, pero si pongo entity default, leer es más fácil, ¿no? Ahora van la x y la y, ¿no? Entonces puedo poner 5 y 7 directamente posición 57 porque lo quiero ahí. Y estos son 3 bytes seguidos en memoria, que es justo lo que ocupa la entidad. Esto es size of E, 3 bytes. ¿Conocéis algo que yo pueda utilizar en ensamblador que si yo tengo por un lado 3 bytes y por otro 3 bytes de espacio los pueda copiar de un sitio a otro todos seguidos? En MemCPI no es exactamente ensamblador, eso es una función de CPC telera que se implementa con una instrucción de ensamblador que hace eso. Hay una instrucción que tenéis en ensamblador que toma HL como un puntero, D como un puntero y HL es origen, D DE es destino y BC como una cantidad y copia byte a byte de HL a DE tantos bytes como ponga en BC. Esa instrucción es ldir, correcto tenemos dos instrucciones, una es ldi ¿vale? la instrucción ldi lo que hace es copiar un byte de donde apunta hl a donde apunta de y ldir, ldir, es LDI repeat que es repetir ldi tantas veces como diga bc vale. de modo que yo, si ya tengo el destino aquí que es a donde apunta la entidad y ya tengo el tamaño de los bytes que quiero copiar en bc, solo tengo que meter en hl el template entity y llamar al edir, bueno llamar ejecutar la instrucción el porque no es una llamada, es una instrucción y ya está, he creado espacio para una entidad en mi array de entidades que la entidad está en de con tamaño bc meto en hl el puntero a los tres bytes que me acabo de crear y esos tres bytes mediante este ledir los copio uno a uno a la entidad que acabo de crear. Ya los tengo en esa entidad. ¿Vale? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, cuando me llamen en el render, ya puedo renderizar esa entidad. Pero ahora necesito posicionarla. La entidad está en la posición 5-7, en píxeles. Y tendré que bueno en bytes, porque 5 es en bytes. Y tendré que posicionarla. Necesitaré otra función que ya conocemos, ¿no? ¿Cuál es? GetScreenPointer, que es la que a partir de la posición me va a dar el, la dirección de memoria en memoria de vídeo donde está la posición 5.7. Esta necesito ponerle en D donde empieza la memoria de vídeo. Y le tengo que poner en BC la posición que quiero. ¿Cómo le pongo en BC la posición que tengo guardada en la entidad sabiendo que en esta función yo ahora mismo tengo en ix el puntero a la entidad es decir, esta a esta función se llega a través del forall el forall llama aquí reiterada veces, una vez para cada entidad y cada vez que llama en ix pone el puntero a la entidad de modo que yo sé que cuando me llaman en ix ahora mismo está apuntando a una entidad del array que es la que tengo que renderizar ¿Cómo puedo obtener la x y la y de esa entidad y ponerlas en bc? Y aquí en eh, ¿Qué? Y aquí en ¿Así? Sí, solo. Uno paréntesis y x. Uno paréntesis solo, y para... x, ah, así. así, así, así el... Sin, sin el hash. <risa> ¿Esto qué hace? No, esto no sé nada. Esa instrucción no existe. O Esa no funciona. Tiene que ser uh -huh. Esa instrucción no existe porque yo eh, no puedo. Directamente me dice 46 en render, error. ¿Por qué? Porque yo no tengo una instrucción que cargue en BC a partir de x Puedo cargar en B, puedo cargar en C, pero no en BC. ¿Vale? Entonces puedo cargar en B y puedo cargar en C. ¿Sí? Y hemos dicho 1, ¿sería algo así? Porque tengo que cargar en B la i y, y en C la X, ¿no? Así. ¿Y yo no he dicho nada de constantes y cosas para leer mejor? ¿No veis ahí un 2 y un 1 que no os rayan mucho al verlos? Porque ¿para qué quiero poner 2 y 1 que cuando lo vuelva a leer mañana diré que era 2 y que era 1? ¿No? Teniendo constantes que sustituyen a los números... Algo como esto. Que es una constante y que es lo mismo que poner 1 y lo mismo que poner 2. Con una diferencia. Si mañana se me ocurre cambiar de sitio lo que vale x y lo que vale y, Si yo en todas partes lo tengo puesto así, cuando lo en la constante se cambia todo el código automáticamente sin tocar nada. ¿Vale? Las constantes tienen utilidad. Son sus cosas. ¿Vale? Pues según eso, ahora... ¿Me faltará algo? Yo mi apuesta es que esto va a seguir pintando el sprite en C000. Screen pointer me devuelve la dirección donde tengo que pintar el sprite para que sean estas coordenadas, me lo devuelve en HL yo a aquí en DL estoy poniendo directamente que quiero pintar en 000 o sea que estoy pasando por completo de lo que me devuelve esa función, tendré que usarlo ¿no? ¿qué hago con ello? a la pila, por ejemplo, ¿cómo? Push ah, sí. pues HL pop de ¿vale? esto, esto lo que hace es meter en la pila HL que es el valor de HL y luego saca ese valor y lo mete en DE. es una forma de copiar de HL a de ¿Se os ocurre otra forma de copiar de HL a DE? Ya, pero yo digo otra forma, no usar PushIpop. PushIpop me valen, funcionan, pero yo puedo usar algo como esto, por ejemplo. Lo estoy haciendo al revés. Puedo usar esto y me ahorro escribir en memoria, y leer de memoria, que es lo que hago en la pila. No tengo por qué pasar por la pila si lo puedo cambiar los registros, esto es más rápido, además. Y tengo otra opción porque en realidad como no quiero copiar, sino solamente quiero el valor en DE, y no me importa lo que tenga después HL, puedo hacer esta otra, que es aún más rápida, porque solo tarda un ciclo, y esta lo que hace es intercambiar los valores de HL y DE, y me vale con intercambiarlos porque no quiero hacer una copia que sobreescriba con intercambiarme, ¿vale? Entonces esto ya lo puedo quitar porque yo había puesto fijo que quería el C000 y ahora lo que quiero es que lo que hay en DE es lo que hay en HL a la vuelta de esta función para que sea ahí donde pinte Draw sprite Vale, vamos a ver si con esto ya podemos pintar donde queremos. pinta una entidad en 57 y además como tenemos un magnífico sistema de entidades esto significa que yo ahora me voy a main y si creo otra entidad por ejemplo yo ahora creo una segunda entidad sin más y en vez de utilizar este template pongo un otro template por ejemplo va a ponerle otros valores y la pongo en 10 1070 mismamente entonces aquí Uso los valores template entity 2 para la segunda entidad. ¿vale? He creado una entidad, he creado otra entidad. Ahora tengo dos entidades en mi array de entidades, cada una con valores diferentes porque los establezco a partir de valores diferentes. Con eso ahora simplemente recompilo y ya tengo dos entidades en pantalla. Y así puedo crear entidades, ponerlas en sitio, ya puedo hacer cosas. Con eso ya puedo hacer dianas. Ahí está, ya puedo hacer dianas. Pero, ¿por qué puedo hacer esto? Porque tengo un motor de entidades. ¿Vale?